Hola, Dios te bendiga, eh, quiero compartir con ustedes un momento de adoración, así que comparten este live, eh, le pido que me escriban adoraciones que les gustaría escuchar, le pido que me, me escriban adoraciones que les gustaría que yo adorara, eh, no, no va a ser por mucho tiempo porque voy al servicio y decidí hacer este live un poco antes de ya irme para la iglesia, Así que vayan escribiéndome adoraciones que quisieran escuchar Alabanzas que quieren, yo no sé, deleitarse en este momento eh, Voy a empezar con la que dice Alma Mía Que es una adoración que me encanta Amo esta alabanza, es hermosa Cada vez que la escucho y, y adoro con ella Y toca mucho mi corazón Y dice así Alma Mía Alaba Jehová. Porque te dio la vida y vino a ser morada en ti, alma mía, alaba Jehová, porque te dio la vida. Que vino a ser morada en ti, oh alma mía. No quiero que estés triste. Estaré en paz, alma mía, yo no quiero que estés triste. En paz, oh porque si tú le alabas, yo estaré en paz. Gloria a Dios, me encanta esa alabanza. Eh. Vayan escribiendo mi adoraciones que quisieran escuchar. Dios bendiga a todos los que se están conectando, a los que están compartiendo, comentando, mandando corazones. Que el Señor le bendiga grandemente, gracias por su apoyo. Vamos a ver qué otras adoraciones nos han escrito aquí. Que me falte todo, que íbamos con esa. Dice, en mi proceso todos se fueron, en mi desespero los que estaban huyeron. Pensé que sola estaría y que todo acabaría, que sería mi final. Oh, más en el proceso pude comprender Que el amor de Dios nunca deja de ser Que Él dijo que conmigo estaría Y su presencia me acompañaría Oh, que me falte todo Menos tu presencia Que me quiten todo el Espíritu Santo Que se vayan todos Pero algo jamás podrán lograr Que yo he de adorar y glorificar Aunque oh, me falte todo Menos tu presencia A mí me encanta esa adoración. Y la parte que dice Él prometió estar conmigo Hasta el fin Y de su amor No dudaré Él es mi amigo Fiel Oh, oh, oh, oh En mi debida Señor tú me sustentarás Tu espíritu Fuerzas me das Él conmigo Va. Me amo, esa adoración. Vamos a ver las otras que están comentando aquí. Um. <tose> Adórales, ya viene el Rey. Dios bendiga a todos los que se están conectando. Vayan compartiendo este live que estamos disfrutando de un momento de adoración. Te pido que donde sea que te encuentres, conéctate y comienza a adorar al Señor. No tengas temor de abrir tu boca, aunque sea en voz bajita. Y adorar al Señor, de tomar un, un momento de tu día para darle esa, esa alabanza al Señor que Él se merece. A ver, pusieron por aquí... Dice Dios lo va a hacer de Nimsie Lopez Nunca lo he escuchado Hola desde New York, Dios bendiga Bueno, vámonos entonces con Adórale Que lo pusieron un par de veces aquí <coughs> Brota una adoración De un verdadero adorador que eleva una alabanza, perfuma el trono de Dios, brota una adoración, de un verdadero adorador, que eleva una alabanza, que perfuma el trono de Dios, adoren conmigo, ¿Quién será, Muchos son los llamados, pocos los escogidos, en espíritu y en verdad. Oh, quién será, Señor? Si muchos son los llamados, pocos los escogidos, en espíritu y en verdad. Oh, Oh Y tiembla toda la tierra cuando el poder y la unción desciendan. Hay sanidad, liberación, es que mi cuerpo no resiste el poder de Dios. Y tiembla toda la tierra cuando el poder... Ay, Señor, me encanta esa adoración. Es una de mis... Bueno, es mi favorita. Como muchos ya lo saben. Bueno, que el Señor le bendiga a todos. Y gracias por acompañarme en este momento pequeño de adoración. Les invito a suscribirse a mi canal de YouTube, Janet Méndez. Vayan, búsquenlo. Está en mi página, en mi perfil. Pueden darle al link que está ahí. Eh, suscríbanse, que es de gran apoyo. Eh, a todos los videos que voy subiendo, compártenlo, eh, dejen su comentario, dale me gusta, <ríe> agrégalo a su playlist. <ríe> Dios bendiga y gracias por compartir este momento conmigo. Nos vemos en el próximo live. Saludos a todos.